parecido a lo que he estado subiendo durante estos últimos un año porque esta semana hizo un año del día que vinimos aquí a Finlandia a vivir así que os voy a poner un vídeo que estuvimos grabando esas primeras semanas y para que veáis cómo era nuestra primera expectativa de vivir aquí así que os voy a poner el vídeo espero que os guste es un vídeo súper diferente, de hace un año, ¿os imagináis? Es el primer vlog que grabé, así que espero que os guste, os pongo el vídeo. Estamos aquí en el aeropuerto, hay muy poquita gente, estamos con nuestros bultitos. De 23 kilos cada bultito y cinco maletas de mano con mascarillas puestas vamos a coger el avión este es el cinqui Hola chicos, ¿dónde estamos? En el avión para robar ¿En mini avión? es un avión de juguetes? Uh, no, mira, nos toca para ver esto. Me este es, para el armario, este es para el Hola, Nua. Hola, es el chulo? mira no para oh. Hola. Ah. Hola, Ari. hola. hola. Hola No Luna, tú no mejor. Se ha roto masa. Otro carro. estamos de viaje El río y el puente te robaniembi. Y hay otro puente. Hemos cogido algunos arándanos. Estamos aquí en el bosque en Rovaniemi. Exactamente en unas varan urheilupuisto. Más. Voy a poner más vale. Voy a más, vale. Vale. Mm -hmm. Chicos, hoy es ya un día nuevo Es el segundo día en Laponia ah, El segundo, sí ¿Qué hora es? La, aquí son las 1 y 28 Aquí son las 1 y 28 de la tarde Hace... Eh, 4 grados Hace fresquito hoy Desbloquece el teléfono Foto. <risa> que nos estábamos echando una foto que os decía que hoy ya es el segundo día de la ponia y que ahora voy a, oh, vamos a hacer un haul de lo que hemos de lo que compramos en, semanalmente, hemos puesto un reto de gastar nada más que 100 euros a la semana y ahora enseñamos los productos que hemos comprado Hemos comprado leche, huevos, carne, yogures, queso, zanahorias, fruta, arroz, mantequilla, más carne, salchicha, ahora enseñamos todo. Hemos puesto la chimenea porque hacía un frío enorme. Mirar este resultado final, es increíble. Tiene que quedar con esta consistencia. Es... Qué rico. Te lo he acompañado un cacao calentito. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Estamos en la... Es eh, como una, un sendero, ¿no? Se llama Sendero del Círculo Polar Ártico. agua. Ah, todo esto es un pantano. Sí. 44 o 46. ¿En serio? Un poquito. Mm -hmm. Hola chicos, hemos venido como a un buffet libre de mm -hmm. pizza. Vamos a ver qué tal. Hoy hemos ido a unas dos tiendas de segunda mano para comprar muebles para la otra casa, que el día uno nos mudamos. Y ayer no grabé nada porque es que ayer no hicimos mucho. Hicimos sendero, después estuvimos en casa, y mi padre fue a por otro mueble. Y hoy pues hoy vamos a hacer más cosas. Hemos ido con un mercadillo de segunda mano, estamos en un restaurante y después vamos a comprar chuches, que hoy aquí es el día de las chuches. Chicos, ¿qué estamos haciendo? Una cabaña ahí. Estamos en el bosque haciendo una cabaña. Un refugio ¿mami? Bueno, un refugio, sí. Estamos haciendo con tronco de madera y con hojas de pino. Un, un tronco que, que sirve de base para apoyarlos. De árbol a así. de y luego, Navidad! Esto, además de, de. para la lluvia y el viento, pues también sirve de aislante, que es un calentito. Entonces hay que, hay que ir poniéndolo así boca abajo. ¡Me traga un bicho! Estamos en la, en la selva. En el bosque, no en la selva. En el ¿Está donde lo ponemos? ¡Papá! Es sí, una bolsa bueno. navidad Ajá Ponlo por ahí Mira casi no una bolsa navidad Mira oh, trabajar, ¿eh? Aquí lo decoramos para nuestro trabajo Ah, sí No, no. Venga, dos intentos cada uno Es que le da con. No, el... he no pero es que le da conecto el... En el puente del que cruza el Kemiyoki, es un puente de hierro. Arriba pasan los trenes, abajo, coches, peatones y bicicletas. Y un paisaje al río precioso. Se están poniendo, se están cambiando de color la, la, ar, las hojas de los árboles. se ve todo muy amarillo, rojo, verde de este es vuestro cuarto, ¿no? Sí, es enorme. ¿Y este es mi mueble? Hay que limpiar los muebles, están fatal. Este es mío. Ale, mira cómo podemos abrir esta ventana. ¿Qué? ¿Qué? Espérate que no me entero. El salón... No sí, cuarto de baño. que se entrar nuestro cuarto Nuestro cuarto, tenemos un ropero para cada uno. La, el mueble de la entrada. Y la cocina. El agua vacía es de nuevo. Los muebles muy sucios. La nevera es sucia y no tiene. No tiene congelador. Y de aquí podemos ver a los niños jugando en el patio. Ahí está el colegio. Buenos días. ¿cómo? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué vamos a hacer al cole? ¿Estás contenta? Sí. ¿Qué Luna? ¿Tienes ganas de ir al cole? Hola Nicolás. Hola. ¿Qué haciendo? Pues no bueno. sé, porque a mirar ya algunos tienen la guardería, ni alcoholes. ¿Están preparados en la guardería? Sí. Si sí, entrarán tempranito. Si, sí, los fácil? de la guardería entrarán temprano para, para el cole va? Vale. So, during the ride, the only rule is to hold on to your phone, if you uh, want to film or take pictures, it's absolutely fine, but hold on tight, it's very bumpy, so don't drop your phone, also don't put your hands outside these sides, because they go very close to the fences sometimes, so keep everything inside the, inside the rails, mm -hmm. all right, other than that, just enjoy, okay? Why oh, do they have to tie it there? So yeah, the, the same dog's broken off with it. Yeah. If they ever heard a funny sound, they might think it go. You you a dog. We not Mm -hmm. Mm -hmm. Why are you going? It? No! it's wind up! That noise! That it says That's a special word. That says I got a bit video al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al ¡No nieve, la nieve todos los días <risa> este es el estilo español para limpiar el coche velocidad estás haciendo ahí una montañita lo voy a enviar